Hemos eh, trabajado con 500 y pico voluntarios de eh, asistentes a una feria en Barcelona y les hemos hecho jugar a distintos dilemas sociales, donde unas veces es mejor cooperar, otras veces es mejor hacer lo que hacen los demás, y hemos ido registrando sus acciones en los distintos juegos contra distintas personas. Pues hemos trabajado un grupo de nueve investigadores pertenecientes a la Universidad de Rovira y Virgili, la Universidad de Barcelona la Universidad de Zaragoza y la Universidad Carlos III de Madrid. El objetivo era ver si todas las personas se comportan cada uno de su manera, o si se pueden agrupar o si se pueden clasificar de alguna forma, en función de cómo se comportan en distintas situaciones sociales. La conclusión es muy sorprendente. Casi el 90% de las personas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. El grupo de los optimistas, que se comportan siempre pensando que la otra parte se va a comportar de manera que ambos ganen lo más máximo, los pesimistas que lo que intentan es minimizar el daño, es decir, asegurarse el, el mejor, peor pago posible, luego están los envidiosos que lo único que quieren es ganar más que el otro y luego está la gente que es buena gente que en general siempre tiende a, a ayudar al, al oponente. El 10% restante eh, nuestro algoritmo no sabe clasificarlo y entonces eh, puede ser que haya subgrupos dentro que no identificamos, también puede ser gente que juega al azar porque no, no quiere pensar en el juego. Estas clasificaciones que hemos encontrado pueden ayudar a entender lo que ocurre entre dos personas, por ejemplo, en un proceso de negociación o cuando se tienen que ayudar una a la otra. Podrían tener aplicaciones para mejorar todo lo que tiene que ver con simulación de comportamiento humano, desde simulación de comportamiento individual porque ya... Tienes tipos donde puedes ascribir a la persona que quieres simular, hasta para simular el comportamiento de grandes grupos de personas, entonces pues tienes una idea de lo que hace cada fracción de esas personas.